Mari Mari compuche compu con poe, veni, tu faci video. Hoy la maita bichi, kiemeltuayi, ma pu sungun, chungeschi, rupange, ke kine mul, sungun. kei, kine ke tati. Muta te to tu faci video, eh, que chuke video, un mafiin, tu faci internet meo. Hay muta, kiemeltuayi, chungeschi, Rupangelu, ke Felamaita lituain to sungun. Hoy faci, y eh, tu faci sumu, u pingelu tu vocal, k eh, secta vocal pingelu, u con cremilla, k u vmeu, eh, u lin ekei. Tu fach video, como está en video, ka eh, amul fiyenta u incazumumum meu, tengüechi compuche, eh, penelu ka alcune lu tu fach video, eh, kumé azumna fi, feita tan y kumé eh, amuleato en Mapuzumu. Eh, hola amigos que ven este video, eh, ahora vamos a enseñar un poco de Mapuzumu cómo se pronuncian algunas palabras, muchas personas preguntan cómo se pronuncian ciertos sonidos, eh, por lo cual nosotros hemos hecho este video para poder enseñar los, eh, las pronunciaciones que tienen algunas de los, algunos de los sonidos que son más complejos en este caso del Mapuzumún, o que nosotros hemos considerado que son más complejos, por lo que se suele preguntar mucho. Eh, nuestro video, vamos a hacer cinco videos en este caso y lo vamos a subir en Mapuzumún, pero la mayoría va a ser en este caso en español, para que todos quienes ven y escuchan puedan entenderlo de mejor forma. Vamos a comenzar en este caso con el sonido de la eh, sexta vocal o la U con cremilla que se representa también en algunos grafemarios con la V. Este sonido tiene, o esta vocal tiene dos sonidos, cuando va al principio de la palabra y cuando va después de una consonante. Ahí cambia su sonido, pero vamos a comenzar cuando va al principio de la palabra. Tenemos por ejemplo algunos sonidos, se le llama U, uh", ya, este sonido, esta vocal se llama U. Uh". Vamos a empezar con algunas palabras como Uy, ¿ya? Uy, ulcantun, ulcha, ñum, ulmen, ¿ya? Así se pronuncian estas palabras. Vamos a volver a repetir. Hay muchos sonidos, pero hemos elegido algunas palabras para que usted lo pueda aprender y la mayoría se repite en este caso su sonido. Uy, uy, ulcantun, el cha ya, es un cuando está después de una consonante, el sonido o su pronunciación es muy sutil, tendiendo a eh, tomar el sonido que la, de la consonante que la antepone, independiente de la consonante que la antepone, hay palabras más conocidas en el Mepo porque se usan más ciertas consonantes, por eso hemos elegido algunas, nosotros ya sabemos que un, una consonante tiene una representación gráfica, tiene un nombre y tiene un sonido. En este caso, cuando esta, esta vocal, va a, después de una consonante, toma el sonido de la consonante. Por ejemplo, KUME. k, su sonido es k, Y en el mapusumuna pronunciarlo con esta eh, secta vocal o U con cremilla, toma ese sonido. KUME, KUME. ¿Ya? Kume le KUMELEKAYMI. Eh, ya, las distintas variedades que tiene este caso también podemos tener por ejemplo KLA <risa> ya, si usted se fija tiende a tomar el sonido de, la, de esta consonante con otra consonante por ejemplo tenemos con la M MNA <risa> MLEN con la L podría ser LPU <risa> con la T por ejemplo TUFA TUFA TUFACHI ya Así se pronuncia este sonido. Como dijimos, tiende a perder un poquito su sonido tomando el sonido de la consonante que lo antepone. Vamos a repetir una vez más las palabras todas: cuando va al principio y cuando va después de una consonante. Uy, ulcha, ulmen, ulcantun, uñum. Cuando va después de una consonante, kumé. Que la mena melén lepu tufa tufachi, ¿ya? Falei falei peñi falei lamien femechi el rupangi quei tufachi sumu mapu sumun meo. Esta es la forma en que se pronuncia este sonido en mapu sumun. Pero alguien en mapu sumun cada cumé azuna fimeun femechi ta cumé mapu sumu com pucheta ti o ki eh, sumualo. ¿Ele? Así es, hermanos, eh, hermanas, de esta forma se pronuncian en Mapo Subún. Esperamos que usted también lo pueda hacer para que lo podamos aprender mejor quienes quieran aprender, eh, pronunciar y hablar Mapo Subún. Ya nos veremos en el próximo video. poi,